No, no, no, no, no, no, ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué qué? ¿Qué no, ¿Qué no, ¿Qué Es como que no imaginaba, eh. Es que me imaginaba. Agarra, agarra. que está más rápido Peligro. No, no, no, no. No, no. No. No. No. No. No. No. No. No. esa puerta! ¡No, No. No. No. No. No. puerta! No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. ¡Sígueme de aquí! Uy, córre, córre, córre. Sí. ¡Ay, adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, corre, ay, corre. ay, ay no estoy corriendo! ¿ay, esto? no. ¡No, pare! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡No, pare! ¡Sigue, sigue! ¡Corre, corre, okay, corre! ¡Porque cómo, cómo, me quedo cómo, cómo, quieto! Cómo, cómo, cómo Dude, Selển, ¡Corre, me, corre, corre! ¡Corre rápido! ¡Ok, ok, ok! ¿Qué necesito hacer? ¿Saltar? ¡Hago algo! ¿Qué hay que hacer acá? ¡Oh, shit! Hola, Pupi. Hola. Adiós, Pupi.